El eh, mío esta vez es presente, pero he colaborado en todo lo que he podido con las cámaras de seguridad, nada más. ¿Cuántas cámaras con Ah, fuera una, nomás. más. Los demás están en el interior. Ya. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Tiene inquilinos acá? ¿Qué es lo que le han comentado más o menos? Ah, que estaban gasificando, que estaba herido un joven uh -huh. y que se lo han llevado a, a la clínica. Aquí atrás creo que se lo han llevado. Nada más. Ya yeah. Ha venido la fiscalía, ha venido la asesora de la UPEA, ha venido las de la Félix C, uh -huh. a, ha venido las de la EDIF. Ay, se convenía. Ella no ha declarado todavía. Pueden hablar con él. ¿Con el César? Sí, se ha venido a hacerlo. Y ella quería entrar, normal está entrando como si no hubiera. Pero cuando ella le abre, estaba abrensos, asustado. Sí. No. y se asumirá, el, pero es que ya estaban muertes esa tía. No, yo estoy asustada con los, las marchas, al menos que venga de la UPA. Sí. Son muy agresivos los muchachos. O sea, en grupo se ponen muy agresivos. Y yo tengo miedo. Uh -huh. Lo único que he hecho es yo los jueves cuido a una bebé. Uh -huh y ha gritado, yo lo he metido adentro, y he empezado a recoger, y esto tengo ahí afuera, taparlo, en ese abajo no me he fijado, pero había un montón de gente, nada más. Ya, usted o no he visto Ay, no, momento, no he visto ese momento, digamos. Claro, hemos visto policías pasar, pero no, así en realidad bien, no lo he visto, y nada. Pero ¿Qué visto? No, he visto nada más he escuchado están llorando las señoras no están herido están herido yo me he cortado pues adentro hasta que ha llegado pues aquí, al frente aquí, hasta que han disparado pues me me he ocultado yo ya yeah. sí esto no más oh, he visto no has podido ver lo que ha pasado aquí allá, no he ido yo a ver nada hasta yeah. jóvenes eran pues hasta personas eran yeah. no he ido yo hasta allá yeah. yo aquí es mi tierra no ves mm -hmm. adentro me he cortado yo ya yeah. he visto al frente ha llegado he visto gas eso sí ha llegado